Juan Guaidó había perdido el gobierno interino, que ya no había gobierno interino, sino que ya habían aceptado las condiciones de Nicolás como presidente de Venezuela. Bueno, eso armaron una fiesta grandísima donde inmediatamente tuvieron respuesta. Por un lado el Craig Faller, el jefe del Comando Sur, por otro lado Joe Biden, presidente de los estados unidos donde le hacen una aclaración de que aquí se está hablando pero se está hablando cosas serias y que si va a hablar que hable cosas serias aquí no podemos ir con mentiritas o compañitos de agua tibia de que es que salí firmé un documento y ya gane la partida no señor eso no es así porque es que nicolás tiene una particularidad para manejar tanto a la oposición como a la comunidad internacional siempre se va como como esa ovejita tierna hace ustedes se acuerdan ese dicho que dice Lágrimas de cocodrilo Ahí está ¿Cómo, por qué se ha dicho Para los que no saben por qué lágrimas de cocodrilo El cocodrilo cuando va a coger a su presa Se acerca de manera muy sigilosa Pone unos ojitos de ternura Se le escurren las lágrimas Se ve triste Y dele papaya Dele un, un pedacito de papaya dele, dele un momentico de descuido Y ¡prim! se lo traga de un solo mordisco Y así es Nicolás Mauro tiene la particularidad de irse como ovejita Ustedes se acuerdan cuando Bachelet fue a visitar a Venezuela, todos vestidos de blanco, parecían unos angelitos. Ya no le faltaba sino volar. Esos todos esos, orinaban agua bendita. Todos ellos, pero cuando se fueron, todos se disfrazaron otra vez de lobos, y así pasa. La situación que pasa internamente en Venezuela El almirante Craig Faller Jefe del Comando Sur Respaldó una salida diplomática A la crisis en Venezuela Pero a la vez Estados Unidos instó a Nicolás Maduro A centrarse en discusiones sinceras Ojo, sinceras Con la oposición de venezuela esto no se trata de saltar conductos que yo pico aquí pico allí no vamos a hablar pero vamos a hablar en serio este martes el jefe del comando sur de los estados unidos el almirante crey faller dijo en una entrevista que apoya plenamente la salida diplomática en venezuela y lamentó que las protestas de los cubanos en la isla fueron acalladas tras inaugurar en Miami la conferencia de defensa suramericana. Aquí Ca les está haciendo una observación muy puntual con lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela, lo que está haciendo ese régimen en Venezuela, pero también se refirió al régimen de Cuba, que aquí hay intereses bastante sucios, bastante oscuros, donde se pelean es como diplomacia, se pelean es como negocios, pero el pueblo en sí sigue abatido por, eso, por ese régimen, por un lado el régimen madurista y por otro lado el régimen castrista. El uno disfrazado en un, en un gobierno comunista y el otro en un gobierno socialista que a la vez es la misma basura. Entonces ahí es donde Craig Faller hace una énfasis bastante clara. Pero antes de continuar les pedimos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y nos dejen sus comentarios comentarios porque ustedes una vez más no me canso de repetirlo pero gracias a ustedes es que nosotros estamos acá dando la información minuto a minuto hora a hora día a día de lo que está pasando realmente en venezuela y en esos pobres países que están gobernados bajo una dictadura el jefe del comando sur que supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe criticó al gobierno de Nicolás Maduro al considerarlo como una vergüenza, el hecho de haber destrozado durante 25 años a Venezuela, eso es más que una vergüenza arruinó a su pueblo, violó y sigue violando los derechos humanos, entonces no se puede sacar aquí pecho e ir a decir es que vamos a entablar un diálogo para arreglar esto, arreglar que si es que usted lo está acabando maduro Igual que la cúpula chavista Son un poco de vendidos Que cada quien está luchando Por sus propios intereses Olvidándose de que hay un pueblo crítico Que está en la miseria Que está aguantando hambre Que están pasando necesidades Que se están yendo para otros países Incluso también aguantar hambre Pero prefieren aguantar hambre en otro pueblo Que no sea el de ellos Porque Desafortunadamente ahí no, está, no solamente están aguantando hambre, sino que están sometidos. Entonces aquí la crítica de Treyfeller es clara. Es considera el gobierno de Nicolás una vergüenza. Y eso tiene que metérselo en la cabeza. Tiene que ser una solución diplomática y la apoyamos plenamente, dice el jefe del Comando Sur. Enfocados en ayudar a Colombia que ha absorbido un tremendo aumento de migrantes venezolanos. Aproximadamente hasta el 2020 se hablaba de más de 5 millones y medio de refugiados y migrantes. De de venezuela que fueron desplazados con unos 4.6 millones de ellos en américa latina y el caribe sostuvo que venezuela es el principal punto de apoyo oígase bien que eso es lo que él dice que esto tampoco se puede tapar con un dedo o con una mano y decir no ya firmamos ya pasó no ojo porque él aclara porque él es el que ha estado más enfrente de eso que Venezuela es el principal punto de apoyo y acceso en la región para actores de estados externos el cual permite las actividades de organizaciones criminales transnacionales y brinda refugio a los grupos terroristas regionales no olvidemos que allá está metido las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC el Ejército de Liberación Nacional ELN, el ESBOLA, los grupos eh, al margen de la ley cubanos, grupos eh, rusos, eh, ahorita también se, se sabe que hay grupos de Afganistán, o sea, grupos, cómo le llamamos terroristas, son grupos que van armando su, propia, su propio toldo y se van apoderando de cierta parte del país que si vamos a ver la realidad, Nicolás Maduro tiene vendido en este momento ya medio Venezuela con todos esos grupos invadidos que podrá haber un proceso de paz, que podrá haber una, un cambio de gobierno pero va a ser muy difícil o no tanto lo difícil sino va a ser de muchos años sacar a todos esos grupos terroristas el cual Nicolás les brindó alojamiento y patrocinio, entender la amenaza, observar de cerca la influencia rusa y la influencia china en Cuba, al señalar que ahora la mayor parte de ese sistema de internet en Cuba es China, como para seguir doctrinando, hizo una clara referencia sobre las protestas que estallaron el pasado 11 de julio en la isla, lamentó que fueran silenciadas, lo siento por el pueblo cubano, merecen un mejor gobierno y merecen sus libertades, y trataron de ejercer esas libertades y claramente fueron callados porque vuelvo y digo se vinculan muchos intereses de otras partes que no les importa el pueblo les interesa a ellos también denunció ante el congreso de Estados Unidos que Cuba al igual que China utiliza la diplomacia médica para generar Buena voluntad internacional y obtener acceso por la puerta trasera para socavar las democracias frágiles. De esa manera Estados Unidos le exige a Maduro a centrarse en discusiones sinceras con la oposición de Venezuela. No juegue a picar aquí y a picar allá señor Maduro porque si no vamos a, no vamos a llegar a ninguna parte. Joe Biden mantiene la esperanza de que el diálogo que se lleva a cabo actualmente en México desenfoque, desemboque en acuerdos duraderos que permitan recuperar las instituciones democráticas venezolanas a la vez eludió responder a la oferta de Nicolás Maduro sobre conversaciones directas con Washington al asegurar, oígase bien, no es que Washington esté manejando las cosas por debajo de cuerda ellos prefieren quedarse callados ante esa propuesta al asegurar que donde tiene que implicarse realmente Maduro es en las discusiones sinceras con la oposición porque de ahí viene todo porque el problema está es en Venezuela el problema no está solamente con Estados Unidos el problema radica desde Venezuela les toca curarlo desde raíz es ahí donde Maduro tiene que implicarse en discusiones sinceras con sus opositores políticos negociaciones que nosotros y muchos otros sinceramente esperamos que lleven a una restauración de la gobernanza democrática y una solución integral negociada a la crisis de Venezuela. Desde la llegada del chavismo del poder en 1999, Estados Unidos y Venezuela alcanzaron uno de sus momentos más complejos con la orden de cierre de las embajadas respectivas en cada país en el 2019. Bajo la presidencia de Donald Trump, Caracas ha acusado a Washington de apoyar un golpe de estado en Venezuela. Trump impuso numerosas rondas de sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. El asesor para América Latina el presidente Biden Remarcó en una conferencia en Miami que el actual gobierno de Estados Unidos no ve una solución mágica o sencilla a la crisis de Venezuela. Esto no es que sopló y ya, no. Y defendió un enfoque multilateral que aplique el consenso en favor de un proceso que lleve a elecciones libres y justas en ese país. No es un secreto que Estados Unidos ha sido uno de los aliados más fieles del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido en 2019 como presidente interino de Venezuela, por más de medio centenar de países, aunque otros como Rusia y China mantienen su reconocimiento a Maduro. Aquí está clara las posiciones, no era lo que se ha hablado, lo que salió hablando Maduro, lo que salió hablando Rodríguez, lo que salió hablando, bueno, en fin, todos esos de la cúpula chavista que salieron aplaudiendo como un triunfo. No, Aquí no hay ningún triunfo, aquí apenas se inició un diálogo y aquí se están colocando los puntos sobre las IES. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.